Yo soy enamorado de la sierra. La sierra es paz, la sierra es armonía, la sierra es eh, la gente amable, la gente que acoge al turista, que acoge a todo el mundo. Eh, la sierra es turismo, la sierra es, eh, es empresa, la sierra es, es un sitio agradable donde eh, extraños y los que vivimos acá nos eh, gusta estar en la sierra y por eso queremos invitarlos a la sierra y queremos invitar a todo nuestro pueblo nareño en diferentes partes del país a que nos visiten en estas próximas fiestas.